En Villamperker entendemos nuestra oferta de servicios como una filosofía de trabajo apoyándonos en la visión del data center desde los ojos del DECIM. En un data center existen numerosos sistemas de control y gestión como BMS Cableado inteligente Herramientas de ticketing Bases de datos Monitorización de alarmas y sistemas contra incendios, entre otros. El DECIM consiste en un punto de confluencia de todas las verticales de gestión, ofreciendo una solución paraguas a todo el universo de programas y sistemas de gestión individuales. La oferta de servicios de Villan-Perker consiste en inventar y gestión de activos, análisis de las fuentes de información, auditoría de activos y sistemas de gestión de los mismos, auditorías durante la implantación del DCIM y auditoría continua. Integraciones, las más importantes durante la fase de implantación. Suelen hacerse otras nuevas durante la operación y en ocasiones es necesario al incorporar nuevas tecnologías. Planes de contingencia, detección de puntos vulnerables, simulación de caídas de servicios o equipos, diseños de plan de disaster recovery. Operación del DECIM Durante la puesta en marcha del DECIM para una transición paulatina más cómoda, en ocasiones puntuales bajo demanda, o bien de forma permanente. Business Analytics, información a medida dirigida a directivos, análisis de tendencias de cuadros de mando, apoyo a la toma de decisiones. Formación De concepto y operaciones durante la implantación del DECIM, formación continua en DECIM. ...cursos especializados en Data Center. La calidad de atención técnica y de servicio... ...es nuestro mejor sello de presentación...